Ministro, buenos días. Gracias por acceder a esta entrevista con la revista. ¿Cuántas personas se pretende beneficiar con el pago de este bono? Hablamos del bono universal. Bueno, eh, con el bono universal estamos calculando que puede estar alrededor de 3 millones de personas. Como ustedes saben, en la primera parte hemos atendido eh, con el bono familia todo lo que se refiere a los estudiantes de todo el ciclo inicial, primario, secundario, público y privado y hasta escuelas especiales. Por lo tanto, este bono va a beneficiar a 3 millones de personas, por eso es que pedimos paciencia a la población. Hay 90 días para poder cobrar este, este bono. Y esta semana, posiblemente estos cuatro días, Natalia, vamos a tener alguna aglomeración en los bancos... ...por el tiempo restringido de atención de la banca y también porque estamos pagando los sueldos y salarios del sector público. Pero a partir del lunes, como está establecido en el decreto, ampliamos el horario de la banca aproximadamente a las ocho horas con lo cual se va a hacer mucho más fácil el tema del pago. Hemos dividido por edades, por lo tanto pedimos paciencia a la población, no hay por qué hacer, hacer colas porque se están haciendo también pagos bastante rápidos. Hasta el momento, en 30 días de un mes que estamos aplicando este sistema transparente de pago de bonos directamente al beneficiario, Hemos pagado 3.616.369 pagos y eso equivale a 250.000 pagos diarios. Por lo tanto, hay que tener paciencia y no hacer aglomeraciones porque el objetivo principal de todas las medidas de la presidenta Yanine Áñez y su preocupación es el tema básicamente de cuidar la salud de todos los bolivianos. Ministro, desde el punto de vista de la edad, ¿cuántas personas están beneficiando y cuál es este grupo de personas que se beneficia del cobro de este bono? Eh, estamos, eh, no tenemos una estratificación en este momento de, es más o menos iniciamos en esta primera fase con el 12% que es las personas que están entre los 50 y los 60 años. Y así vamos eh, aumentando hasta la parte de los jóvenes que están aproximadamente en un 32%. Ministro, buenos días. Los saluda Gabriel Oviedo desde Santa Cruz, también con preguntas sobre el bono universal. Y es que ha detectado tal vez el gobierno casos en los que las personas puedan acceder al cobro universal pese a estar recibiendo algún otro tipo de ingresos. No le copié bien. Perdón, Gabriela. Buenos días, ministro. Le preguntaba si hay la posibilidad de que algunas personas que reciban ya otro ingreso estén eh, habilitadas para acceder el bono universal. Sabemos que no es correcto, pero ¿se van a dar casos? ¿Cómo los van a detectar? Eh, el sistema que tenemos en este momento involucra las bases de datos del bono de familia, también de lo que es el bono universal y el bono canasta. Y también hemos integrado lo que es el bono Juana Zurduy y el de renta dignidad. Aquellos que no pueden recibir el bono universal son las personas que han cobrado un bono de familia. Por ejemplo, son 3.200.000 alumnos de todos los ciclos, tanto primario, secundario, como privado y público. Ahí tienen la mamá, el papá o el apoderado que cobró, ese apoderado que cobró por el niño, que es este bono de familia, no cobra el bono universal. Pero si el padre está desocupado, sí puede cobrar. Tenemos también que no pueden cobrar los beneficiarios de la canasta familiar. Todos los servidores públicos no tienen acceso porque tienen un sueldo, y eso es lógico, y los trabajadores del sector público y privado... ...verificados a partir de los aportes a febrero del 2020... ...de las Administradoras de Fondos de Pensiones... ...con los cuales también hemos cruzado la base de datos... ...y también aquellos que pagan el 2% del aporte patronal público y privado para la vivienda. Por lo tanto, el sistema está totalmente integrado... ...y el momento en que se presente para cobrar el bono universal inmediatamente se cruza con la base de datos del CEGIP y de esa manera también si el carnet de identidad del señor o señora por X o Z está duplicado inmediatamente va a saltar es un, es un sistema cruzado e integrado con lo cual no se va a poder pagar eh, doble el banco no lo va a permitir porque va a saltar inmediatamente en el sistema por otro lado también no pueden recibir los que tienen una renta, ya sea de vejez, todo lo que se refiere a jubilación, invalidez, viudez. Por lo tanto, tampoco pueden eh, cobrar el bono universal. Le pongo un ejemplo, ministro. Una familia conformada, el padre, la madre y los hijos. La madre fue a cobrar el bono familia por el porque sus hijos están en colegios y les correspondía ese apoyo. El padre que está desempleado... ¿Podrá ir a cobrar el bono universal? Si la madre hizo el cobro del, de los hijos y el padre está desempleado, tiene derecho al bono universal, porque el único registro que tenemos, el registro que se realiza al momento del pago de la madre es la que queda inhabilitada para cobrar el bono universal. El padre, al no haber hecho ninguna... Ningún cobro en favor de los hijos es que puede cobrar si está desempleado. Ahora, ministro, le doy otro ejemplo. Lo pasa en el caso de una trabajadora del hogar. Ella, si bien no está trabajando este mes y medio, todavía está recibiendo el dinero y el pago de la familia que le está contratando. Ella recibe el dinero, pero la familia no presenta planillas. No hay nada que certifique ante el sistema público o ante el gobierno o ante el ministerio de Trabajo que ella recibe un sueldo. ¿Cómo van a verificar? ¿Ella merece recibir este bono? Con mayor razón, eh, mucho más, si el patrón no está pagando y le no decía la decía tiene registrada pagando, porque... ¿Perdón? Le decía, ¿se le está pagando a ella el sueldo? Ya, no, no, Esa es una, rela... una transacción totalmente privada. Ella no tiene ningún ingreso de otro tipo, por lo tanto, ella sí puede recibir el, el bono universal. Porque es justamente para las personas. Porque Usted tiene que considerar que las trabajadoras del hogar a veces trabajan por un día, dos días, tres días. Ya no hay hay muy poco que se trabaja a tiempo completo. Entonces, ahí también tienen derecho al bono universal. Ahora, se ha asegurado que el pago de este bono es personal, pero ¿qué ocurre en el caso de las personas con discapacidad o aquellas que no puedan llegar hasta una entidad bancaria, ministro? Eh, tenemos para estos casos, para todos estos casos... Y lógicamente, como es eh, un, un complemento a todos los bonos, tenemos la página web Bolivia Segura. Esta página está siendo habilitada para consultar si una persona mete su carnet de identidad para estar evitando ir y que en el banco le digan no está habilitado puede meter a www.boliviasegura.gov.bo y automáticamente el sistema le dice está habilitada o no está habilitada. Si no estuviera habilitada, también en la misma página ella puede presentar su reclamo y decir yo mi carnet de identidad es este, no estoy en el sistema, no tengo ingreso, por lo tanto eh, eh, paso el reclamo y eso se va a considerar. Porque tenga en cuenta de que este trabajo lo hemos tenido, este tema de los bonos, lo hemos tenido que trabajar a marcha forzada conforme iba avanzando el tema del coronavirus y se ha reaccionado rápido para que los hogares puedan tener estos recursos. Entonces, en este bono universal pueden recurrir a la página web Bolivia Segura, ahí confirma... Si están o no están, si están, van a cualquier banco del sistema financiero y pueden pagar. Estos cuatro días es que vamos a tener problemas, tal vez un poco de aglomeración, no problemas, un poco de aglomeración, pero a partir del lunes, con las ocho horas que se habilitan, desde el lunes 11, ya automáticamente creo que va a haber una, una mayor cantidad de pagos. Entonces, en esta página verifican esto. Ministro, este es el último bono que está pagando el gobierno a la ciudadanía. ¿Qué pasa si se amplía la cuarentena? ¿Qué se está proyectando desde su ministerio? Lo que estamos analizando, si usted se fija desde que se decretó la emergencia sanitaria, lo que hemos estado haciendo es acompañando todo lo que se refiere al apoyo a los hogares y a las empresas. Y aquí también lo que se está viendo ahora con, esta nue con este nuevo decreto a partir del 11 es comenzar a... No diría flexibilizar, sino salir gradualmente e in, eh, y normalizar el tema económico. Esperemos que de acuerdo al informe que va a dar el Ministerio de Salud el día jueves, para ver por departamentos cuáles son las condiciones del coronavirus, en función a eso se está viendo cómo va a ser esta salida gradual e incorporarnos a la normalización de la economía. Dependiendo de todos estos informes, el ministerio también cree que hasta fines de junio vamos a terminar de pagar todos estos bonos que ascienden aproximadamente, van a beneficiar a más de 8.5 millones de bolivianos, independiente, por ejemplo, del pago de la luz eléctrica que el 100% beneficia de, del consumo de 1 a 120 bolivianos a 2 millones de hogares y aparte también el 50% de lo que es el agua potable. Entonces, conforme, estamos revisando y viendo permanentemente en esto la presidenta Yanine Áñez hace un seguimiento permanente de todas estas medidas económicas y también de la parte de salud con el Consejo eh, Científico que, que la apoya y en base a eso estamos viendo algunas medidas. Pero esperemos nosotros de que con esta progresiva normalización podamos ir corrigiendo y que la gente también pueda ir generando nuevos ingresos. porque este es un problema a nivel mundial. Cada país, de acuerdo a sus condiciones, está viendo cómo normaliza sus actividades en el más corto plazo posible porque están con muchos problemas. Y en ese camino, ministro, a la flexibilización, a la normalización y reactivación de la economía, ¿qué otros recursos piensa inyectar el Estado a la economía boliviana? Uno de los principales problemas que se ha tenido es el tema de la inversión pública. Por lo tanto, estamos preparando y sobre todo continuar con todos los proyectos de inversión pública que son los que generan también mayor actividad. Por eso es que el tema de la construcción se está haciendo una reglamentación especial porque la construcción, en primer lugar, el efecto multiplicador es de uno a tres. Por ejemplo, construcción de carreteras y todo el plan eh, ...general que ha presentado de trabajo del eh, el gobierno nacional... ...que ha presentado la presidenta... ...para todo tipo de trabajos de absorción de mano de obra. Esos es son unos recursos que ya están garantizados... ...por lo tanto la inversión va a comenzar otra vez a eh, renovarse... ...y sobre todo a implementarse. Como también muchas de las deudas que teníamos con, los, con las empresas que nos dejaron también del anterior gobierno, por ejemplo en ABC casi 810 millones, en el tema de salud otro tanto, eso ya se está normalizando y esperemos que a partir de acá, acompañando esta normalización de la economía y sobre todo acompañando esta flexibilización, también el gobierno va a implementar los programas y proyectos de inversión pública para mantener los niveles en este momento de crecimiento que se pueda tener en toda la actividad económica. Ministro, ya para terminar, hablemos de un tema que preocupa mucho a las empresas, sobre todo en esta época de cuarentena. Cuando se trata del préstamo de ayuda para empresas por parte de entidades bancarias, ¿se trataría de un crédito blando? Y hablamos de que el banco puede elegir a quién presta y a quién no. ¿Podrían elegir y discriminar a quienes lo hacen? No, eh, gracias por la pregunta, Natalí. Aquí, eh, primero aclarar el, el comunicado de ASFI. Cuando Acuérdense que cuando se largó eh, la ley, se emitió la ley, decía que se podía un diferimiento de hasta seis meses. El decreto establecía tres, que era abril, mayo y junio. Sin embargo, todos los empresarios pequeños, medianos, dijeron, yo desde marzo ya no puedo pagar. Entonces, trasladamos a marzo, abril y mayo. Por lo tanto, correspondía que en junio se normalicen el tema de los pagos. Pero aquí ese fue un diferimiento automático. Nadie, ningún cliente tuvo que ir a hacer ningún trámite. Automáticamente los bancos difirieron el pago hasta junio lo que nos da la posibilidad es que se pueda trabajar en un lapso hasta seis meses y eso ya dependerá de cada banco con su cliente para la negociación que pueda hacerse. Yo creo que hay que mantener la calma, el problema es que vamos acompañando conforme vamos con las medidas de, de cuarentena y las restricciones, también acompañando con las medidas económicas. Si ustedes se, han habido un paralelo en los bonos, en las medidas de diferimiento, en los pagos de impuestos, diferimiento de pago de impuestos, presentación de deberes formales. Entonces, creo que el gobierno ha puesto todo de su parte y de una u otra manera, a partir de ahora, ya podemos hacer algunas reuniones sectoriales para ir solucionando estos problemas, porque ya la peor parte que hemos tenido en estos casi 40 días de cuarentena, ya estamos viendo en el tema de buscar la normalización y eso... Necesitamos ponernos de acuerdo todos. Pero el banco, ministro, tiene la potestad de decidir a quién otorga el crédito y a quién no. Porque muchos empresarios se quejan de que es como realizar cualquier préstamo. Es el mismo protocolo y el banco decide si hace o no este préstamo. Le hablo del pago de planillas, ministro. No, en el pago de planillas, cada, cada, el sistema financiero, cada banco tiene su cartera de clientes. Entonces, lo que se está haciendo es apoyar a aquellos que presentan planillas de FPS, que están en el sector formal, que tienen ya algún crédito de otro tipo productivo o de, de comercio. Entonces, sí puede recurrir. El banco es el primero, es la, misma, la misma ley de bancos tiene algunas condiciones y es el banco el que tiene en ese momento, que a los clientes que ya tiene, hacerles el crédito. Y si hay nuevos que quieren incorporarse, simplemente el banco lo que hace es evaluar y ver la posibilidad de darle el crédito. Bien, ministro, gracias por este contacto con la revista. Buenos días. Muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Que Dios los bendiga.